Llegó Antrítico, bebida endulzada con stevia, con colágeno y cúrcuma, prevenga la artrosis degenerativa, artritis reumatoidea. consuma diariamente 2 a 3 cucharadas de Antrítico. Antrítico, ideal para las personas con problemas osteomusculares, con artrosis degenerativa, con artritis, Antrítico, elaborado a base de colágeno, cúrcuma, fosfato de calcio, biotina, magnesio, vitamina A, vitamina E. Esta es la solución para que usted le diga adiós al dolor con Antrítico. Antrítico, apto para el consumo en diabéticos e hipertensos. Adquiera dos frascos de Antrítico y el tercero será totalmente gratis.